Buenas noches, bienvenidos a los intocables de este jueves 27 de abril de 2023, jueves caluroso. Algún día habrá que dedicarle un reportaje y los minutos y el homenaje nacional que merezca al cachondo que le pone nombres a estas cosas. Eh, nos hemos referido a ello, por ejemplo, cuando hablamos de operaciones policiales o, por ejemplo, pues en catástrofes naturales o en olas de calor como la que vivimos. Me quedé la semana pasada en el horno ibérico. Hoy me he enterado de que lo que estamos es en medio de una cresta africana. Me gusta, me gusta porque... En Sí, veo que sigue habiendo mucho, mucho talento, incluso entre los responsables de estas cosas. Entonces, eh, os deseo que paséis pues, unos días, porque estamos ya en prepuente en la Comunidad de Madrid, puente no, acueducto, lo más fresquitos posible, resguardados del calor y de la alergia. Nosotros, en cualquier caso, eh, mañana es viernes, último día de la semana, estaremos aquí, por último día de la semana, en Los Intocables, en Distrito Televisión. Hoy es el día, llevamos eh, varias jornadas hablando de ello, pero hoy ha sido el día en el que que el Congreso ha dado luz verde a la nueva ley de vivienda bolivariana, social-comunista, aunque poquito, porque no era la ley de vivienda que le gustaba a los Podemitas, pero claro, pues la han transaccionado al final los socialistas, básicamente con los golpistas, con los secesionistas catalanes y con los proetarras. Y ha salido lo que ha salido: ha salido una ley de vivienda que descarga en la propiedad privada toda la responsabilidad y toda la función pública, si es que debe tenerla, que yo creo que no, porque soy un liberal, no un conservador ni un estatista, pero bueno, que debería tener en pura ortodoxia de esta gente, el Estado es el propietario el que se va a comer con perdón toda la basura topando o viéndose obligado a topar los alquileres y, y sin herramientas prácticamente y sin prácticamente jurídicas ni de otra índole, ya ni os cuento, para defenderse de los ocupas y de las ocupaciones ilegales y del robo que supone el entrar en una propiedad privada sin permiso y además con voluntad de quedarte, va a ser el propietario a partir de ahora, diga lo que diga el gobierno doña Raquel Sánchez, la ministra que insulta a nuestros amigos del grupo Popular popular, pérdida de papeles total o diga lo que diga el señor Bolaños, pues eh, van a ser los propietarios, digo, los que tengan que demostrar pues prácticamente que esa vivienda es suya. Se están cepillando ya de paso la figura de los federatarios públicos, de facto. Esto no lo veo muy publicado, pero ya se lo llevo preguntando a varios amigos juristas estos días. Oye, entonces los notarios y sobre todo los registradores, ¿para qué están? Pues si ya un título de propiedad no vale para nada y va a ser el propietario el que tenga que demostrar a partir de ahora que los ocupas han entrado con fines espurios. O Sabemos que no han entrado eh, por, por, por voluntad de legítimo dueño de esa casa. Estamos ya en modo peronista, en modo bolivariano. Es un día en el que hemos conocido unos datos de la EPA, para mí nefastos, catastróficos. El paro sigue subiendo, está por encima de nuevo del 30% en el sector más juvenil de la población que trata de acceder a su primer empleo, al mercado laboral. Hemos vuelto a superar el 13% oficialmente, que extraoficialmente hay muchos más, el 13% de desempleados sobre un total... ...de población activa, mientras que en el resto de los países de nuestro entorno... ...de la OCDE y de la Unión Europea, el porcentaje es justamente de la mitad... ...es un 6 o un 6,5%. La ministra Calviño hace virtud de la necesidad y dice que, bueno, que por lo menos... ...ha crecido también el número de afiliaciones a la seguridad social. A nadie Calviño se le está cada día quedando más cara de Yolanda Díaz... ...porque nos trata como si fuéramos... ...voy a ir suavizando los calificativos, el otro día... Mmm, utilice uno más grueso, nos trata como si fuéramos idiotas, piensa que somos tontos. Luego escucharemos también unas declaraciones que me han desconcertado un poco del señor Garamendi, os contaré cómo lo ve Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación Mayoritaria de los Autónomos y os contaremos también en los últimos minutos cómo la campaña de estas elecciones municipales autonómicas en la Comunidad de Madrid se está poniendo muy, muy divertida. Se está convirtiendo en un circo, pero sin animales, que ya están prohibidos hace años, y sin payasos, aunque algunos parecen que tienen la voluntad de serlo. No os voy a desvelar nada, si no estáis mucho en las redes sociales, pero os vais a divertir, quedaros hasta el final, para que veáis en qué ocupa su tiempo libre mmm, la conocida como MEMA, la América y Madre. Doña Mónica García y cómo también el Partido Popular y Vox pierden el tiempo, cuando digo pierden el tiempo, aquí hay patodos y patadas, peleándose por un cartel más o un cartel menos, cuando lo que deberían es de competir en buena lid en esta campaña electoral, pero respetándose mutuamente, por supuesto porque el objetivo central debe ser el pegarle una paliza a todos los varones en Madrid territorio conquistado pero en muchas autonomías todavía no está tan claro una paliza digo y una patada en sálvase a la parte a Pedro Sánchez en el trasero de todos los varones autonómicos que se ponen muy chulos estos días por Twitter pero que luego en el Comité Federal no os han toser al sátrapa no os han toser al totalitario hablaremos de esto y del lío que tiene organizada la ministra Lolailo que ya se ha quitado el disfraz de, de Sevillana en la justicia que tiene cabreados ya jueces, fiscales, abogados de oficio, distintos funcionarios de los distintos cuerpos de la administración de justicia y a los secretarios judiciales no, por el sacado de subir el sueldo. Al resto los tiene todos en pie de guerra. Esta mañana estaba colapsada la carrera de San Jerónimo por abogados de oficio que chillaban al gobierno y con razón y lo más suave que le cantaban que le gritaban era, no somos esclavos somos abogados. Luego os explicaremos por qué. Saludo ya a mis invitados de momento, don Luis Magán, ¿cómo estás? Buenas, Buenas noches. A ver, a ver si no, mucho calor, ¿no? Mucho, mucho. Hemos tenido una, una, un día muy caluroso y tenemos una noche, una tarde noche, bastante también todavía calurosa. Va a seguir así, por lo visto, hasta el sábado, ¿no? Si sí, no tengo sí, sí, malas sí, noticias, sí. mañana va a seguir así y el sábado te, te, te, se suavizará un poco las altas temperaturas que estamos padeciendo. Así es, don Luis Asúa. Usted será como yo. ¿Tiene toda la pinta, don Luis Asúa, de dormir yo todo el año, destapado? De <risa> Yo también, sí. Pasó calor para... horrible. Sí. horrible. Horrible, horrible. Somos gente, somos gente muy calurosa. Dentro de unos minutos saludaremos también a, a don David Gómez y esperaré para, para tratar con don Luis Azúa que es, que es abogado en ejercicio y con David también, todo este lío que tiene organizado el gobierno con los abogados de oficio. Antes empezaremos, como os digo, contándoos eh, los últimos detalles de esa ley de vivienda que ha aprobado el Congreso de los Diputados eh, hace unas horas. Antes os recuerdo muy rápidamente las distintas formas que tenéis de sintonizar, que tienen de sintonizar los intocables, distrito televisión, a través de la ...a través de nuestro canal de YouTube... ...dos direcciones de Internet... ...que son www.distrito.es, 3 www ...también en el canal correspondiente de Telegram... ...en todas las redes sociales... ...Facebook, Instagram, Twitter... ...pueden enviar un WhatsApp al 669-728-673... Eh, eh, ...con el texto Quiero Información... ...y allí alguien pues les mantendrá al corriente... ...de toda la programación de esta cadena... ...se pueden descargar distintas aplicaciones también... ...compatibles con todos los sistemas operativos... ...de sus dispositivos... ...o si están, si viven, si residen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 durante todo este recorrido para que consigan su peso saludable y también supondrá su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se cuida y se mantiene su salud a la vez que se alcanzan los resultados deseados. pidan cita en su centro más cercano o si no, pues también pueden pedir cita online en www.naturhaus.es bueno, luego os hablaré, como, como os digo, del lío que tiene organizado eh, el Gobierno y, sobre todo, la responsable del departamento. Era increíble escucharla esta mañana, de verdad. Os voy a dejar los dos minutos esta mañana, luego, más tarde, dentro de un rato, de Pilar Job quitándose. No había, hacía tiempo que no veían dos minutos a un ministro quitarse tantos balones de encima. Esto ya estaba cuando yo llegué, esto yo, yo no he sido, esto responsabilidad de otros, esto son las comunidades autónomas del PP, por supuesto, las comunidades autónomas que no son del PP y que no tienen transferidas las competencias de justicia, un carajal de tres pares de narices. Pero vamos a esperar a que llegue David para tratar el asunto antes y le vamos a dedicar los minutos justos porque llevamos todas estas jornadas hablando de ello y ya conocéis los aspectos fundamentales de esta nueva ley de vivienda que ha salido adelante. Es una ley que le facilita, diga lo que diga el gobierno, la vida los ocupas, es el propietario el que va a tener que demostrar ahora, no al revés. Es decir, otra cuestión más en la que el gobierno pues, obliga a, o viola ese principio sacrosanto del derecho que es, eh, que es el culpable, o mejor dicho, perdón, eh, es, eh, hay que demostrar o la presunción de inocencia. ¿no? Uno, uno es inocente hasta que, hasta que no se demuestre lo, lo contrario. Y en este caso, pues bueno, pues son las víctimas, los propietarios, aquellos a los que se les arranca o se les ocupa ilegalmente su propiedad o su espacio, los que tengan que demostrar una serie de, de cuestiones que corresponderían a la inversa. Se rebaja esto de los grandes tenedores que a mí me una fatal, es una horche, raza la caín y, y no a, a asuntos serios. Se rebaja de 10 a 5 viviendas. Atención, Podemitas y atención, PSOE, atención, medio partido, que os van a fastidiar porque ahí hay más de uno y más de dos que llevan toda la vida, sobre todo en, en provincias y en territorios muy pequeños, tíos que no le han votado en la vida, otra cosa que no sea el PSOE, y que están forradísimos, que son rentistas y que tienen viviendas para, para aburrir. Suponemos que la ley también irá con ellos. Antes de preguntarle a, a, mis, a mis dos tertulios de esta noche que opinan, vamos a escuchar al ministro Bolaños en, en esos impagables eh, bueno, elogios que se hace a sí mismo y que hace al, al gabinete al cual representa, dicen que quiere ser el sucesor de Sánchez. Esto nos lo avanzó el otro día Carlos Cuesta. Lo dejamos para otro día. Pero escuchad a Félix Bolaños cantar las eh, excelencias de la política de vivienda socialista y culpar de todos los males al Partido Popular. Hoy día importante para nuestro país, día importante para los jóvenes y para las familias. Hoy por fin aprobamos a nivel de toda España una ley para facilitar el acceso a la vivienda a un precio razonable. Y tenemos que hacerlo y tenemos que explicarlo también en relación con lo que hacían otros. No nos podemos olvidar de cuál es la política de vivienda de otros. Porque la hubo, porque hubo leyes del suelo... ...que aprobó el Partido Popular cuando gobernaba en España. ¿A dónde nos llevaron esas políticas de vivienda del Partido Popular? Nos llevaron a una burbuja insoportable, a unos precios inaccesibles... ...a una especulación desmadrada y a una corrupción por todos los sitios de nuestro país... ...porque el Partido Popular con su política de vivienda la fomentaba. Venga, dele don Luis, que usted, usted sabe y sabe mucho de esto y además, no sé si profesional, pero políticamente usted, algo ha tenido que ver en administraciones anteriores con la vivienda. ¿o sí, yo no? fui eh, viceconsejero de, de Medio Ambiente que tenía el urbanismo, que era un tema peleagudísimo, una ¿Cómo? cosa terrible. Sí, claro, eh. por, y la vivienda también tenía la competencia de vivienda. Eh, nah, esto es un desastre total. En este, el, el, el, el España el ahorro de la clase media es fundamentalmente las, la, los pisos en alquiler. Es lo, que más, lo más seguro. Según ellos no, son los fondos buitres. Sí sí, lo sí, sí, sí. Esto es un ataque a lo bestia. Al noventa y tantos por ciento de los, del, del parque de viviendas está en manos de, de ahora ya grandes tenedores. Porque claro, como cambian cada día, pronto seremos... Yo tengo un piso en alquiler, pues pronto seré yo también propietario eh, y explotador y demás. Es una salvajada. Es, es, es la, la o sea, en España hay un problema brutal de falta de vivienda pública. Brutal. Yo soy un liberal, pero falta de vivienda pública, falta de vivienda barata. En vez de ponerte a construirla, pues lo que hacen es robársela a los, a los, a los, a los caseros. Nada, es una salvajada total. Es, es, es, es la, la cara de, de... Yo creo que Pedro Sánchez lleva una época que lo que va haciendo es cogiendo bolsas de votos. Ahora está con los testigos de Jehová y los evangélicos, Por que bonos, no le van a votar en la vida, porque en la vida... Yo, yo, yo, yo recuerdo un caso que fui una vez a hacer campaña en Tetuán y esas cosas que hacíamos en frío en, la, en el PP de entonces, que era una maravilla, era divertísimo. Y entonces me meto en el templo de los testigos de Jehová de Tetuán. Y entonces me, me escucha un señor amabilísimo tal, porque los yo estoy bebiendo tal, en plena campaña. Y me dice, mire, yo estoy encantado, pero es que nosotros no podemos votar. Pues, pues a lo mejor se encuentra que, que tanto esfuerzo. Pues bueno, yo creo que está la caza de la bolsa de votos para ver si, si mantiene el resultado, pero bueno, todo, pero es desesperante porque sociológicamente está haciendo un daño brutal. O sea, ¿quién va a ahorrar? Es que no hay forma de ahorrar. ¿Solo? ¿Dónde met solo meter letras del tesoro para, para que se lo gaste... No le hemos llamado al figura todavía, al figura Bueno, o si sea, acabamos de empezar, tranquilo, que hoy hay para todos. Hoy además incorporamos un, una, una, nueva, una nueva santa, a nuestro particular santoral, que es Pilar, Lolailo, Job, por ah, el disfraz bien, del, del muy muy otro día. Bien. Solo una cuestión antes de darle la palabra a Luis Magán. ¿Por qué hay un problema de viviendas, un problema de suelo? ¿Por qué no se libera más suelo público? No, más Solo que. lo digo todo. yo, que soy un ignorante. No, es yo, esto, yo creo que la, la clave está en. en primero. Vienen al alquiler, por somos país de propietarios, por muchas razones lo que sea. Por la herencia sociológica la herencia del franquismo. No lo que sea. Al igual, Alemania es un país de, de, de, de inquilinos alquiler. y nosotros somos un país de no. propietarios. El Reino Unido hasta Thatcher era un país de, de, alquil, de inquilinos y con unas políticas muy adecuadas se convirtió en un país de propietarios. Entonces... Hay que partir de esa base y a partir de ahí construir muchísima vivienda pública en venta, o sea, venderla, luego, para, para, para bajar los precios y luego, claro, las bolsas de suelo son inmensas, que se tarda mucho, pero la vivienda pública no tarda mucho, lo que pasa es que hay que hacerla y, y claro, dile a un político socialista que haga algo a seis años vista, pues... Que lo haga el siguiente, pero si digamos con eso de que lo haga el siguiente por pues, veintitantos años y nunca se hizo. O el sea, la... problema es ese. Yo creo había una época en que nosotros manejábamos una cifra que era entre la empresa de la Vivienda de Madrid y la empresa de la vivienda de la Comunidad de Madrid, se hacían más viviendas que todo el resto de, de empresas públicas de, de España, incluyendo Barcelona, Cataluña, que era mucho más grande que Madrid entonces, tenía un millón de habitantes más y, y Andalucía dos millones. Es decir, el esfuerzo está en hacer viviendas, o sea, dejar de hacer demagogias y ponerse a construir viviendas. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer los expedientes, contratar... Eh, y eso, eso, claro, eso cansa, porque son dos años, dos años y medio, hay que hacer luego las, los sorteos, todas estas cosas. ¿Y qué es lo más barato? Pues lo que ha hecho con el Sareb, que no se sabe muy lo que ha hecho, la ¿no? verdad, regalar unas viviendas que están ocupadas están desvencijadas y luego el gran, la, la, pegarle a la clase media, que es lo que el detestan estacazo. estos, el estacazo... Y, y, y resolver, que no van a resolver nada, porque la clase media es muy inteligente y ha pasado por muchas cosas, hasta por una república estalinista, y, y, y no se van a dejar. Pero, pero claro, esto para el país es terrible. Porque no es, no es positivo, o sea, es que no es. ¿Qué, qué, qué sacas con esto? Don, don Luis Magán, usted anoche decía un cachondo en Twitter, dice, como no me duermo, le pasa lo que a mí no, para que yo me entretengo, yo escribo, trabajo, leo, escucho podcast, okay, pero bueno, hay gente que no puede dormir, empieza a dar vueltas, dice, yo ya no cuento ovejas, voy a empezar a contar pisos y viviendas, como Pedro, como Pedro Sánchez, 180.000 sumando bueno, los últimos 10 sí, sí, días. Sí. Bueno, eh, yo viendo al señor Bolaños me doy cuenta eh, de lo que es una evidencia, que estamos en una precampaña, o sea, estamos en precampaña que ya no es precampaña sino campaña eh, total y estamos en una campaña desmedida eh, con, eh, con comienzos de bueno, con, con sustentada en algunas ocasiones con una sarta de mentiras como es la oferta que hizo el su, en su momento el señor Sánchez acerca de la de la construcción o de la ofertar digamos un poco eh, vivienda para sí. las, las familias más necesitadas del Sareb, que era inexistentes por completo, pero bueno eh, han hecho una ley o se ha aprobado una ley ...que va contra el propietario en un país de propietarios... ...es decir, lo que decía Luis Tieto, la razón... ...la cultura de nuestros abuelos... ...de nuestros padres, de después de la Segunda Guerra... ...o sea, perdón, después de la Guerra Civil Española... Mm. ...es la la cultura de, de, de, de, la, de la propiedad... ...es decir, por, pocos, que te, exacto, que po, por poco dinero que tenías... ...comprabas tu pequeña eh, vivienda... ...luego comprabas una segunda por si te podías ir a veranear... ...y si no, intentabas darle a tus hijos también así... ...y eso ha continuado, es decir... ...la gente, eh, yo tengo hijos mayores ya... Y ellos tienen la, eh, han tenido la posibilidad y tienen la posibilidad con mucho esfuerzo, con un esfuerzo mucho más grande que el de sus padres, que el de sus abuelos, mejor dicho, en época de fran eh, franquista, que tenían mucha más facilidad de la compra, han estado o han intentado o siguen intentando o siguen pagando, digamos, una eh, vivienda en propiedad. Esto es un dislate más. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha anunciado, ha vuelto a anunciar eh, al gobierno eh, la posibilidad de que se encuentre de que eh, el gobierno central no puede, no debe ...bueno, mejor dicho, no puede obligar a las comunidades autónomas a implementar esta, esta, esta ley. Y esto puede suceder exactamente igual que con la ley del sí es sí. Es decir, que aquellos que van a, a, a, a proteger o a defender eh, se les vuelva en contra... ...porque entre otras cosas eh, haya propietarios de vivienda que las retiren del mercado... ...y consecuentemente, como ha sucedido en otros países... Pongamos, por ejemplo, el caso de Países Bajos, Holanda, ha subido el precio de la vivienda. Esto es una... Bueno, y luego ya el tema político. Es decir, hay, hay, en, en esta actuación permanente del, del, del, del gobierno y eh, con, la, con, la, eh, con las votaciones que se están realizando en el pleno del Congreso del, del, del, de, de los Diputados, está mandando mensajes, mensajes de las, para las próximas elecciones. Es decir, en esta eh, votación de esta mañana el PNV ha votado en contra y el Bildu ha votado a favor. Favor. Bildu, que está votando a favor de todas las eh, de Todos. todas las leyes que está poniendo encima de la mesa el gobierno que ya no es social comunista, sino comunista social. Es decir, quien gobierna en este momento este país es Podemos. Unidas Podemos, o llamémoslo como que queremos. Entonces le está mandando un mensaje, mensajes subliminales, que es que tengan cuidado, señores, que nosotros en el País Vasco, en las elecciones de 28, que por cierto quedan un mes y un día, podemos, eh, podemos optar por gobernar eh, un gobierno de izquierdas con Bildu. Y por último, eh, esto eh, yo animo a la gente que es una responsabilidad colectiva, no es una responsabilidad del gobierno, es decir, si a todos ustedes, a aquellos propietarios, pequeños pequeños tenedores, como bien decía Luis, que son solamente cinco eh, los, las viviendas que puede tener, eh, se sienten eh, atacados por este gobierno, lo que tienen que hacer es eh, eh, eh, votar en consecuencia y el 28% EM, voten ustedes a eh, gobiernos en sus comunidades autónomas que impidan la implantación de esta ley. Me parece bien que, mira, me das, me das el hilo para seguir. Como dividida, ya hemos hablado mucho, tenemos muy claros ya cuáles son los principales ítems de este proyecto comunista-socialista, como bien aclara Magán. Voy a seguir y os voy a plantear la misma pregunta que llevo planteando ya en varias noches a distintos miembros de, de las distintas mesas de los intocables. Es decir, ahora mismo quien gobierna Luis en España es. Podemos con reticencias porque como ya se ven un poco como la novia desplazada que tiene que compartir con un amante no, con dos, que ya fíjense ustedes vaya, vaya lío de pareja, con Esquerra y con los Bildutarras el PNV claro que es un partido de propietarios de burgueses de, de gente de derecha filote, bueno, se han aprovechado del filoterrorismo del terrorismo toda la vida, pero son gente de pasta, no como los mugrientos de, de, de, de, de Bildu que en ese aspecto se hermanan con los, con los Podemitas básicamente mi pregunta para Luis Asúa es la siguiente... Y en esa tesis estábamos el otro día con Carlos Cuesta, eh, con José Antonio Vera, con más gente, Alfonso, y Rojo, yo, Alfonso Rojo y yo también, lo hemos comentado en, en, en mi otro medio, un periodista digital. Es decir, Pedro Sánchez sabe que no va a ganar las próximas elecciones. Lo tiene claro. 80-20. Bueno, ayer consensuamos... No, con... yo digo que él no va a ganar, pero yo tengo mis dudas que el PSOE él no va a... No, que... él, él, él, él está tan metido al, en la al, al revés. que él piensa que puede ganar. Al revés. A ver, yo termino la pregunta y me, y me dais vuestro uh -huh. punto de vista uh -huh. cada uno. Es decir, Pedro Sánchez sabe ya, porque dispone de encuestas mejores de las que publica y le cocina Tezanos y los medios de comunicación, que lo que releemos son refritos salchicheros de encuestas a petición de parte, ellos tienen trackings buenos, que les cuestan mucho dinero y que no hay uno solo que diga con seriedad, bien hecho que el Partido Socialista va a ser el partido más votado hablo de las generales, entonces va a ser el segundo partido, parece evidente que Feijó, el Partido Popular, le va a sacar 30 escaños, 35 40, los que sean y esto también lo hemos hablado con dirigentes muy importantes, algunos seguramente les conocéis, no vamos a decir quiénes, pero de la primera fuerza de la oposición. Está muy claro también que Vox... Vamos a ver si sube algún escaño, pero Vox tiene un suelo de cemento de hormigón armado. Vox no cae. Vox no cae de los 50, por mucho que se entrenen. 48, 50, 56, da igual, es decir, Vox tiene ahora mismo cerca de los 4 millones de votos, 3.800.000, los va a conservar. Entonces, esto Pedro Sánchez lo sabe. ¿Por qué está trabajando ya por incluso y hay gente que me decía esta mañana, pero cómo se va a cepillar cómo va a liquidar las, las siglas del Partido Socialista, digo, vosotros digo, no, no vivís en el mundo real. Le digo, Pedro Sánchez se cepilla y le pone la bota en la cabeza a quien sea no voy a decir a quien porque ya nos tienen puesta pena la vida, si damos nombres le pone pena la, eh, la, la bota en la cabeza a quien sea con tal de seguir gobernando él va a superar incluso las siglas del Partido Socialista y aspira a ser el, pues no sé, el Petro, el Boric a ser el líder de un frente amplio que gobierne España a partir de enero del 2024, las leyes que está haciendo, algunos le parecen un análisis muy sofisticado y otros implón, las últimas leyes que está haciendo son leyes absolutamente bananeras venezolanas, propias de un tío como Petro, de un tío como Boric, de los Podemitas, no de una socialdemocracia libre, vamos no mugrosa, relativamente romanizada sí. que existe en otros países de Europa y que en España ha dejado de existir. Yo creo rico mira, yo más bien creo que es falta de, o sea, yo Pedro Sánchez lo conozco bien, yo creo que no, que uno, él piensa que puede que puede remontar, porque es de una Joder. insensatez y de una, una seguridad en sí mismo. Una carambola de tres pares. Eh, carambola, sí, sí, entonces por eso está con este este rollo de ir comprando eh, bolsas de votos. Y luego la segunda ante su, fal su incapacidad absoluta para gobernar. O sea, un gobierno de coalición que es? pues haces un pacto más o menos, te llevas bien y vas sacando cosas adelante dentro de ese pacto que no sacas el, pues sacas el 70, porque es muy difícil el 70, 60%, pues has tenido un buen gobierno de coalición. Sí. Pero es que esto no es un gobierno de coalición, esto es un timesharing. Esto lo que hace es... Multipropiedad, esto para tiempo, que tú esto es una multipropiedad. Entonces dice dice Todos Los apartamentos turísticos, un mes cada uno. Claro, el, el, la primera semana le toca al PSOE, la segunda semana le toca al PNV, la tercera semana le toca a Podemos, la cuarta semana le toca, ¿ahora qué, qué semana estamos? En la de Podemos. La, de Podemos. Y la, se, la, la que semana viene que, la semana, No, la semana que viene será socialdemócrata y la siguiente de derechas o cristiana, da igual, porque él no tiene, o sea, no tiene está absolutamente inutilizado está eh, desgraciadamente porque es una tragedia en los tiempos que vivimos tener un gobierno que es, que es una remora absoluta de y lo hemos visto con la EPA lo hemos visto con, el, con la deuda lo hemos visto con la fiscalidad ya que es, una, es, es sadismo fiscal lo que existe en España lo estamos viendo con todo no ha hecho ni una sola reforma en, en todos estos años más que puntualmente leyes Incomodísimas, pero de calado, de lo que verdaderamente le importa a los españoles, no lo ha he hecho ni una. Porque es que no tiene capacidad para hacerla, pero ni por talento personal, ni por el gobierno que le sigue. Porque esto es un timesharing, esto es... Fa... Yo nunca en mi vida he visto un gobierno de espaldas defender una ley con dos, con dos ministras y todos los demás de vacaciones. Oh. ¿Eh? Es, que, es que no es un gobierno de esto es... Con, no, una montonera se a una Belarra, sí, Belarra, la, la llaman y... la niña de la curva, Herrera, que es un, un cachondo, tío. y a Raquel Sánchez, que ayer se refirió a Mario Garcés, a los portavoz adjunto del Grupo Popular, como tipo, le llamó tipo en la tribuna de oradores. Es que esta ley no es para tipos como usted, para tipos como <risa> ustedes. Este es el tono, este es el nivel de esta eh, gente. Pero, pero, pero, permitirme deciros una cosa, decir, eh, eh, ¿están gobernando? y está dirigiendo el gobierno un partido que probablemente el día 28 de mayo es decir, dentro, vuelvo a repetir, dentro de un, un mes. mes y un día desaparezca de muchos de los parlamentos autonómicos de España eso, eso. es decir, están asociados a un partido que de pronto no va a tener ninguna representación no. social en esos en territorios y, y, y permíteme, Luis y, eh, eh, eh, un partido que, creo, que quiero recordar que uno de los lobbies más importantes judíos ...ha dicho que es el partido de Europa de la Unión Europea que va más en contra de los intereses de Israel como, como no, Estado, más antisemita ¿eh? los está es tremendamente bueno, antisemita bueno, este la partido pero eso es la tradición de la izquierda de la izquierda pero, de, bueno, de pero no está esos y de todos niveles estos. no está sí. esos niveles de decir que es el peor partido sí, sí. y luego, y, y, y otra cosa importante que es decir faltan siete meses es decir faltan siete meses de, de, de para las elecciones generales como bien decía uh. Rico, y que y tenemos por el, por delante seis de esos siete meses la Presidencia de la Unión Europea este hombre va a hacer todo lo que pueda para intentar sobre intentar arañar e intentar sumar lo, como sea y como sea, es creando lo que ha hecho una marca blanca que es Yolanda Díaz y que sustituya es que es aquel partido pues que es, va a Pero si es un Yo el otro día escribí un artículo diciendo que es el mayor disparate que he visto en mi vida. ¿Cómo puedes renunciar a tu espacio político desde el gobierno? Renunciando reduciendo tus nunca. siglas, lo acabo de decir. ¿No? Y pero, haciendo pero, un magma pero, llamado Frente Amplio. Pero único que eso no ha funcionado en ningún sitio, que tenemos una renta pública. Sí, en Latinoamérica sí. Bueno, en, ya, pero en España en, en países de Europa no funciona pero eso. Si porque tenemos gente... 7 millones de clientes de, de ese producto. Estoy haciendo yo algo claro, diablo, yo ¿eh? quiero hacer memoria. Quitando el que lo has mencionado ahora, sí. dime un país occidental de la Europa occidental tenga donde, con, y, con y los italianos de los años 60 Grecia. donde haya vuelto un tipo, un presidente de gobierno que se haya ido. Grecia hace 10 años, no, ya, pero digo, también Italia, Italia también, sí. Sí. Sí, y exacto, pero, exacto. pero quitando ¿no? eso. Es que, Joder, es que lo, lo normal es que tres. tú pierdes el poder y te vas a casa pasar. Portugal, siempre. lo que pasa es que ya sí. me gustaría que tuviéramos aquí una izquierda como la portuguesa. Yo siempre digo bueno, yo que la peor, la peor izquierda de Europa. ¿Qué pasa? No, sí, para algunas cosas, pero yo pasado mañana me voy a ir a Portugal. Les prefiero antes que a estos. Porque no, en Portugal es... hay seguridad jurídica. Estos han ¿no? sido golfos, corruptos, terroristas, estalinistas, sí. sí. todo. Y se lo hemos perdonado. Pero Stanley no. Paint, que es un fenómeno de la historia de España. Sí. Sí. y un día, en una conversación que tenía, estaba en esas, un momento casi altas horas de la madre, y están. ¿Qué es lo que más te sorprende de la historia de España? Y se queda es un tío y se, se dice la paciencia de la derecha española. Es verdad. Y es verdad. O sea, nosotros no se sabe definición. por qué. Porque, ¿Eh? no, porque ¿Eh? le dejan Estaba a la derecha española ganar dinero. Estaba. O porque está, eh, los funcionarios eh, son todos los alto, alto funcionarios de la derecha. Por, hay una serie de razones que a mí encantaría dedicarle a algún tiempo de reflexión. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? Porque somos los únicos de Europa que aguantamos esta estupidez. Yo le doy, yo sí. le doy sí. alguna sí. idea porque está muy escrito y lo hemos comentado. Stanley Payne. Su colaborador o su mano derecha que es nuestro buen amigo también Jesús Palacio, muchos historiadores, pero muchos politólogos, porque la derecha, en, en España, desconozco en otros países, sí. eh, habría. Por cierto, a ver si volvemos a ver que hace ya años que no la ven de nuevo el gato pardo y algunas sí. y algunas joyas y tal. La derecha no es que sea vaga, es que está tan aburguesada, tan acomodada, que solamente sale, como en como en julio del 36, cuando tiene ya el lobo. ...que se le ha comido la mitad de el las ovejas... Lo ...que aguantó en el... En el, en el hasta, sí. hasta ahí, ahí, ...ahí voy, por eso digo, solamente sale... ...cuando tiene ya el fuego, ahí a esta distancia... ...como estoy yo de esta cámara... ...solamente donde, donde sale... Está ardiendo, ¿eh? ...cuando está ardiendo ya, cuando, le, cuando ya... Sí. Le, ...le van a, a, a violar, van a robar, van a matar... ...y le van a quemar la casa... ...en los sí. cinco últimos minutos es cuando sale la es derecha. Es que el famoso suceso va, va. del 36, que fue el 14 de julio... ...todavía fue el 14, el 12 de julio... No, la, ...la muerte de Calvo Sotelo. El, 12, sí, el 12, el 12. Se iban a cepillar a Gil Robles, a Goicochea... ...y a, Cal, a Calvo Sotelo la misma noche uh -huh. esa era la izquierda española no, es amenazo, perdone, y, y públicamente y, a, y Alejandro Le oh, sí, sí, pero digo que esa es la amenaza y, y una y, y amenazas sí, pero, de muerte en el Congreso sí, pero, pero, pero miremos al futuro ¿no? miremos pues, a, yo, yo, yo he hecho no, mucho no, no, yo en sí, cara, cara yo he hecho mucho en cara a este gobierno que está continuamente conduciendo su, el, el automóvil nacional y está mirando continuamente al retrovisor claro, de sacar sí. al pobre eh, José Antonio Prima de Rivera al a no sé qué no sé cuánto tal. olvidemos o sea miremos al futuro y el futuro es... Eh, es muy inquietante, Luis, y Eurico, es muy inquietante, porque muy en simple. definitiva, esta si gente hace tiene, las cierto cosas, espíritu, ¿no? tiene <risa> un cierto espíritu peronista, es decir, tiene un cierto, sobre todo parte de este, de este gobierno, Más una parte que, que influye decisivamente en el presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno tiene, es, es heredero, es el delfín natural de un señor, que era el señor eh, Rodríguez Zapatero, que se creyó que tenía que llegar a España a, a, a ganar la guerra que había perdido su abuelo, o su tío, o su, ¿sabes? De, y entonces, Oza, no. eh, entonces, tenemos un gobierno que está haciendo o sea el, el esfuerzo titánico que va a tener que hacer si llega realmente al centro de derecho a gobernar para deshacer la cantidad de. Porque estamos hablando de una, una ley, ley de hoy que se ha una, votado hoy, pero podemos hablar. de Una ley, ¿cómo le llaman? Le, omni, omnibus, omnibus, que se todo fuera. Es que tenemos la ley trans, la ley de, no de la mordaza. La ley de la mordaza. Es que cada día es un escándalo y una ley una ley que ofende a un grupo, o sea, a un elevadísimo eh, eh, número de ciudadanos españoles. Es que se está gobernando en contra de una proporción importantísima de españoles, que eso un gobierno no debería hacerlo. Es un, es un suicidio. Me fastidia cortar el debate, pero como el corte es rapidísimo, en un instante volvemos y seguimos hablando de esta cuestión y de las que vayan surgiendo. Volvemos enseguida. Mm.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 Recientemente, pues unos tiempos que nos gustaría olvidar y aún no lo hemos conseguido de desgracia sanitaria en los que nos hemos visto obligados a recluirnos en nuestros domicilios asumiendo tareas como pues, el teletrabajo cuidado de los niños, de familiares dependientes y otras que han podido llegar a estresarnos incluso a afectar nuestro ritmo de sueño por eso hoy les presentamos Cal Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como el e triptófano y el e treonina y una sustancia activa como la L-teanina una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotina nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446 0000. Calplus de... De mundo, de mundo natural y lo que sí voy a hacer antes de, de lo que me estás comentando, por supuesto, es ir introduciendo antes de hablar de seguimos con este debate que era interesantísimo y al final es el leitmotiv, no solamente de la conversación de esta noche, sino de, pues, de, de todas estas jornadas. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va España? ¿Qué modelo legislativo, qué modelo institucional, qué modelo social y sobre todo qué modelo político está siguiendo un gobierno con pulsiones bolivarianas por un lado, peronistas por otro, que nos va a llevar, bueno, pues, pues, pues, eh, a, a ser, no sé, pues, pues, la pica comunista en el sur de Europa, la pica neomarxista en el sur de Europa, destruir la propiedad privada y a cumplir los sueños húmedos que él no lo pudo ejecutar, como se acaba de decir en esta mesa, pero este, si tuviera tiempo, que creo que ya no lo tiene, va camino de hacerlo los sueños húmedos de un tal zapatero que sí creía y sigue creyendo, impulsando el Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla y todas estas organizaciones, estos aquelares hispanoamericanos, organizaciones internacionales, nos va a convertir, pues no lo sé, pues en la Albania en los años 60 de Enveroxa o, o, o en algo similar, pero en el, sur, en el sur de Europa y además con un vecino debajo, que no, hace más que, que no hace más que tocarnos las narices, humillarnos internacionalmente y someternos a una permanente genuflexión. Algún día don Pedro Sánchez, Pérez Castejón, explicará por qué todo este rollo, es porque le estábamos colocando el micrófono a don David Gómez, al que saludo ya David, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Bien pues, llegado. Oye, llevas de la mani. Un, de la mani? De la ¿no? no he podido esta mañana la manifestación porque tenía un arbitraje y se ha pasado de hora, como siempre, mm. y bueno, pues, cuando he querido terminar el arbitraje ya se habían marchado, pero sí lo tenía apuntado por ir porque pensé que me había dado tiempo a ir, pero al final no ha sido posible. Bueno, pues vamos avanzando un poco y ahora que ya está David situado y tenemos a dos abogados ejercientes y colegiados en la mesa, les vamos a contaros, vamos a contar que la justicia sigue incendiada. Ya hemos hablado aquí de la huelga de los antiguos secretarios judiciales, letrados de la Administración de Justicia, que como Pilar Job, entre plato de jamón y rebujito, descubrió hace unas semanas o alguien por ella que tenían que estar en las juntas electorales provinciales, perdieron los calzoncillos los señores del gobierno para arreglarles lo suyo a los secretarios judiciales y no los mil pavos lineales al mes que pedían, pero darles 430 o 450. Después distintos funcionarios. Los jueces, y lo contamos hace dos días, ya han amenazado porque están hartos, están hasta las narices los jueces y los fiscales, todas las asociaciones del Ministerio de Justicia que, vamos, a menos que baje, no sé, alguien del cielo y lo arregle, el 16 de mayo, como Dios pintó a Perico, Dios con minúscula, que no se me ofenda a nadie, van a la huelga, a la huelga indefinida y más cabreados ayer o anteayer, desde que vieron a la ministra que hemos bautizado como la ministra Lolailo, saliendo de una caseta de la Feria de Sevilla a despachar el asunto en dos minutos. Una indignidad y una auténtica vergüenza. Y esta mañana, que ya estaba anunciada, pero hoy ha sido el día, han comenzado su huelga los letrados del turno de oficio. Ponedme un momento las imágenes, han bloqueado prácticamente, y me parece a mí muy bien que así haya sido, las imágenes son de, de, extraídas de redes sociales, de algún teléfono móvil, pero bueno, ahí podéis ver, había, pues yo no sé cuánta gente podía ver ahí, eh, David, 2.000, 3.000 personas que ya son, pero procedentes de todos los puntos de España, todos ellos abogados de oficio, vestidos con sus togas, y al grito, lo más suave que, que le han dicho al figura es no somos esclavos, somos abogados. Creo que decían eso porque, y te doy la palabra David y luego don Luis Asúa, y después vamos a poner el total de Pilar Job, el de esta mañana, ya no disfrazada para que terminéis de indignaros, pues les pagan una media de unos 20 euros por servicio, eh, me daba tú un día el dato, 20 o 30 sí. euros y con un bucle de tres meses o de seis meses. Bueno, el, el, los baremos de, de pago de los abogados de oficio entre los que me encuentro, eh, es decir, pues eh, es, es muy bajo, es decir, los, los abogados de oficio, sobre todo los tipos civilistas, porque bueno, el penalista tiene guardia, los civilistas no tenemos guardia, entonces bueno, digamos que compensa algo más, pero así tampoco compensa, es decir, porque el dato de los 20 euros que yo le daba no era de los abogados, sino de los procuradores. Los procuradores cobran 20 euros por procedimiento. Mm. Decir, y eso sí que es una salvajada, porque hay procedimientos que se pueden tirar años abiertos y pues por 20 euros tienes que estar tirando del carro del procedimiento... ¿Y estando eh, pendiente todos los días o todas las, las plazas, semanas? De los, los letrados, el, en mi caso particular, pues, creo eh, que es el caso de los civilistas, pues, por un divorcio te pueden pagar 150 euros, 180 que es, si es contencioso te puedes tirar eh, bueno, dos años perfectamente bueno, al divorcio ser, es ridículo, absolutamente ridículo o sea, damos un servicio eh, creo que de muy alta calidad porque aquí lo que la gente no conoce y a mí me gusta siempre explicarlo uh -huh. es que los abogados del turno de oficio esto no es como en Estados Unidos en Estados Unidos el que no tiene ni idea de nada eh, pues ala, al, al turno de oficio y allí te fogueas y allí aprendes ¿no? aquí los abogados del turno de oficio ya llegan aprendidos al turno de oficio porque uno de, las, de los requisitos eh, para, para entrar en el turno es estar eh, al menos de tener tres años de colegiación en ejercicio mínimo. Entonces, eh, y haber aprobado el examen de acceso, etcétera, etcétera. ¿no? Incluso a mayores se piden una serie de de cursos que son obligatorios en determinados, eh, en determinados ámbitos como el penal o, el, o violencia de género, etcétera, etcétera. E incluso extranjería y determinados, eh, digamos, eh, zonas que se piden ese tipo de, de, de cursos. En Madrid, por ejemplo, es el caso, en Alcalá de Henares también. Es decir, eh, o sea, no, es, no es fácil que, que un abogado eh, termine el turno de oficio sin haber pasado un, un rodaje previo. O sea, previo a más... Yo, por ejemplo, no entré con los tres años de ejercicio. Hay otra forma de entrar, que es teniendo, habiendo firmado al menos 30 procedimientos eh, a lo largo de tu trayectoria profesional. Yo entré así. Yo en el primer año entré hice 30 procedimientos míos y el Colegio de Abogados consideró que bueno, estaba apto para. Claro, que hablamos de gente que ya tiene una experiencia y una veteranía. Exacto. Decir, que no es que te pongan una maté. No no no, no, no, no, no. Y además, los abogados del turno oficio, eh, dentro del ejercicio, igual que los procuradores, eh, es una figura pública. O sea, realmente los letrados hacen. ...hacen una cuasi figura de, de funcionario del Estado... ...porque están, en resumidas cuentas... ...están dando un servicio público... Eh, ...al ciudadano en, el, en sus funciones. Claro, esto, que se lo paguen... A, ...que nos lo paguen, pues tarde mal y nunca... ...es decir, ahora estaban pagando lo de diciembre... Estamos en abril, ¿no? O sea, abril, casi, abril mal, decir, casi mayo. Abril, entonces está pagando en diciembre. Está pagando el asunto en diciembre. Ahora, ahora pues, veréis lo que ha dicho la ministra. Pues bueno, pues es un no desastre. Digo, entonces, no yo hoy no he podido estar en la manifestación. Bien sabe Dios que la tenía apuntada para ir, pero que cuando he terminado el, el procedimiento pues ya no, no tenía sentido porque ya había terminado. Eh, pero vamos, estoy plenamente a favor de lo que están diciendo porque realmente nos manifestamos poco. Es decir, eh, a los secretarios de la misión de Justicia, debido de los respetos, les han soltado 400 y pico euros del mes. Lo hemos dicho. Y ¿Te acuerdas nosotros, que tú dijiste, dije, ahí donde sí. estás sentado, dijiste, esto se ha resuelto, pero a partir de ahora van a empezar Va en, en a la, eh, en claro, la, como fichas de dominar, claro. coño, y yo, ¿por qué no? Y los jueces, la señora del barco, lo tenía. Pero era razonable. Y tal, porque, lo que yo decía es decir, si razón, tú a un, a un letrado de la Administración de Justicia, secretario judicial, para que mucha gente nos entienda, es decir, le estás subiendo el sueldo, el, inmediata el, el inmediatamente superior, que, que es tres. el juez, dirá, oiga, usted a mí igualeme por encima, ¿no? Porque estos se aproximan a mi sueldo, yo soy juez, este señor es letrado. Claro. Es decir, la, la, digamos, la categoría profesional no es la misma. Y eso estaba claro que eso iba a ocurrir. Y de hecho, ya está anunciado que los jueces se van a la huelga. Vamos, como que estamos aquí sentados sí. nosotros cuatro. En el 16 de mayo, vamos a eso, os voy y luego sigo con David y con Luis Asúa y después Luis Bagán también, nos, nos va a dar su punto de vista. Decía el otro día, otra de las cosas que decía la señora del la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura Conservadora, creo que es, no sé si es la mayoritaria o la Francisco de Vitoria, siempre andan ahí a la par y tal, decía una cosa, decía con todo el respeto a la señora del barco y se la entendió perfectamente. Aparte de considerar insultante, insultante la respuesta, más que por el contenido que ya era balbuceante, os lo dije anteayer y lo vuelvo a reiterar, por, por el formato elegido en la caseta, vestida de sevillana de mala manera, con ojos... ...con respeto, eh, con respeto, a unos ojos... ...seguramente de no haber dormido... ...titubeante, balbuceante Pilar Job... ...que no es Demóstenes precisamente... ...ni la ha llamado Dios por el camino de, de la elocuencia... ...pero decía otra cosa... ...claro, decía otra cosa Pilar eh, Pilarlo Lailo Job... ...no, la señora del barco decía... ...es que con todos los respetos a los policías municipales... ...que son dignísimos, cumplen su tarea y su labor... ...de una forma muy profesional y tal... ...pero dice, es que algunas veces en algunas salas... ...el policía municipal que está allí por ejemplo... ...en un juzgado pequeño y tal, gana más... que. El juez. Y sí. se contó los respetos a los policías municipales. Puede ocurrir, decía, decía la señora del barco, y más que el abogado. Y decía, y decía Ay, hombre, yo soy juez. ¿Tal? Dice, hombre, y a lo mejor tenemos un poquito un poquito más de responsabilidad... ...que, que, el, que el señor policía municipal, que insisto, se ganará su sueldo... ...y se lo gana muy bien. Os voy a poner, os advierto, lo he dejado largo, son dos minutos... ...pero dice tantas cosas que las vamos a ir desgranando... ...porque me parece tan insultante todo... hoy lo, ...el caso es que ella es muy educada, pero va diciendo... ...os lo vuelvo a repetir y ahora la vais a escuchar... ...esto ya estaba así cuando yo llegué, esto no es mi responsabilidad... ...estos son las comunidades autónomas, es que la administración de justicia... ...está muy mal montada... Coño, pues es que es usted ministra de Justicia, usted sabrá. Bueno, montela usted mejor. Pilar Job, dos minutos de Pilar Job y ahora los vamos analizando. En este gran proyecto es en el que estamos trabajando desde el, el, el Ministerio de Justicia. Hay que diferenciar bien que los medios materiales y personales, los medios materiales y personales, son competencia de las comunidades autónomas donde están transferidas, es decir, 12 de las 17 comunidades autónomas. Es decir, si aquí queremos que haya eh, pues, eh, ordenadores, edificios judiciales, el pago de los funcionarios, eso corresponde, y el pago del turno de oficio, eso corresponde a la Junta de Andalucía, al consejero veto de la Junta de Andalucía. Yo lo que, y a mí me corresponden cinco, eh, la gestión directa de cinco comunidades autónomas que no tienen las competencias transferidas. Cuando yo llegué al Ministerio en julio del año 2021, no he parado de trabajar para mejorar nuestro servicio público de justicia y trabajando a dos manos. Con una mano, con la gestión diaria del de, pues asumiendo, por ejemplo, una subida muy importante de un paquete presupuestario de 30 millones de euros, casi 40 millones de euros, para funcionarios del territorio ministerio, funcionarios y letrados y letradas de la Administración de Justicia, equiparando los salarios del territorio ministerio a la media nacional. Eso lo hicimos en diciembre de 2021. También hemos conseguido un gran acuerdo con los letrados y letradas de la Administración de Justicia que ha supuesto una media de una subida de aproximadamente 420 euros por nómina, 420 euros por nómina, una subida lineal para todos los letrados y letradas de España. Y con la otra mano estoy atendiendo los problemas estructural, estructurales. Eh, los problemas seculares de la administración de justicia. Esa organización ineficiente no puede ser que haya un juzgado, aquí pueden tener el ejemplo en cualquier partido judicial de España, donde hay varios juzgados que hay un juzgado que va muy bien y otro juzgado de la misma localidad que lleva un retraso muy importante. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe necesariamente a una organización ineficiente que tenemos en nuestro país. Bueno, no se distraigan ustedes en el, con una mano el paquete y después con la otra mano. Porque es que además, yo no sé quién escribe ayer ya, pero no quiero cebarme porque serán compañeros quien tiene su equipo de comunicación y les conozco y les envío un abrazo y mis respetos. Pero de verdad, quien le prepare las intervenciones a esta mujer, porque es, a veces me dicen es que te abusas demasiado del chiste fácil. Digo, joder, es que no es mi intención, pero es que me colocan las bolas. Me lo ponen me lo ponen a huevo. Bueno, esto es, culpa de las comunidades, es responsabilidad de las comunidades autónomas. ¿Cómo? ...como no es la suya, pues oye, que le vayan dando después... ...esto ya estaba así cuando llegué, es que la justicia española de forma secular... ...está muy mal organizada, coño, y lo dice como si fuera sexadora de pollos... ...oiga, que no lleva usted dos días en el ministerio... ...pues no sé, usted es ministra de justicia, se le ocurrirá algo... Se ha perdido primero de ministro, ¿eh? Hay primero de ministro, segundo de ministro, o, o parvulitos de ministro... ...se lo sí, de columpio, Pero cuando de habla de transferencias... De ...claro, cuando habla de transferencias, lo que no sabe esta señora... ...es que el turno oficio que tiene que pagar la Comunidad de Madrid... ...por poner el ejemplo la Comunidad de Madrid... No lo paga del aire, lo paga porque el Ministerio de Justicia el Ministerio... libera el dinero. Y porque el Ministerio, si el Ministerio Justicia de Justicia no libera el Hacienda, claro, si el Ministerio de Justicia no libera el dinero, la Comunidad de Madrid no puede pintar el dinero. Es decir, no puede pagar, dice. ¿Eh? Los retrasos en el pago del turno oficio, que los hay, sí. le echamos la culpa a la Comunidad de Madrid. Pero si ¿sí es que lo tiene que pagar usted, porque transferencias, repetimos, transferencias es que usted ha transferido las competencias a la Comunidad de Madrid. Pero lo que es la pasta, sí. la tiene usted. ¿Es usted quien paga a la Comunidad de Madrid que para que la Comunidad usted... de Madrid pueda pagar a los letrados? Está claro. Es presupuesto del Ministerio de Justicia. ¿Claro? ¿Todo ello? ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! O sea, es que es, es, que es, una, es más cara que un cemento. Dice, bueno, el, el asunto de los jugados es competencia de la Comunidad de Madrid o es competencia de la, de la Junta de Andalucía, como acaba de decir. Oiga, pero es que El otro competencias... día lo explicaste bien, hablando del continente y del contenido, que claro, estaba aquí al Mudena, ¿te la, acuerdas? La, la, la competencia la tiene usted, claro que la tiene la, tiene la Comunidad de Madrid, o la tiene la Junta de Andalucía o la Junta de Castilla y León. Pero la pasta la pone usted. Entonces, ¿qué me está usted contando? ¿usted es ministra de Justicia o es ministra de, yo qué sé, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de asuntos varios? Entonces, ¿no tiene, sí. dice, es que dice, ¿cómo ha dicho? Que la organización funciona como muy mal. Pues cámbiala. Secular, si usted, secular. Usted es usted Además, o sea, que usted, esto, que usted, no lo el partido de prensa nadie. que se lo ha escrito ha dicho, bueno, con esta, me, me, iba a decir una vulgaridad, me la voy a, voy a decir, la, la mala organización secular, secularmente de, de la justicia, esto es como aquello de la pertinaz, de la pertinaz sequía. Esta señora es magistrada, incidimos mucho en ello tiene más pecado porque es magistrada. Se supone que debía sabérselo. Lo que no puede ocurrir es, por ejemplo, como lo he dicho ya aquí en esta casa, el juzgado número uno de Madrid, eh, ahora mismo no tiene juez, eh, de, tiene que tener 15 personas trabajando y tiene 5. ¿Y, y eso no, no es culpa no, no. de la Comunidad de Madrid, eso es culpa del Ministerio que no dota las plazas. Es decir, que no crea plazas y que, y que no cubre sí, las sí. plazas. Entonces, si no cubren las plazas, oiga, los funcionarios, con el vio y el respeto, son humanos todos. Sí. Es decir, no, no pueden hacer magia. Sí. Si no tienen, Ella dice, los ordenadores, los tal y el personal, el personal es de usted es decir, haga usted el favor de, de crear plazas, haga usted el favor de reorganizar los juzgados, pero lo que no puede ser es que dice, ¿por qué en la misma localidad hay un jugador que funciona bien que funciona mal? A lo mejor había que preguntarse que el jugador que funciona bien seguramente tenga la plantilla completa y el jugador que funciona mal tenga la, la, la plantilla pues a, a, al, al 10% esa es la pregunta. Don Luis Asúa, déme su opinión. Yo soy un abogado muy vocacional y siempre me encantó el derecho, desde las películas a aquellas, pero esto no, es, esto no es, son las películas, esto es un desastre. Es, la, la, es el, la plantilla más desmoralizada del mundo, es el peor servicio público que yo. Yo siempre digo, yo escribo, el peor servicio público de Occidente es la justicia española. Pero además, lo, lo más grave de todo es que tenemos una agencia tributaria de una eficiencia absoluta. O sea, saben convertir esto, porque es muy parecido. La, la agencia tributaria, y en orden los juzgados, digamos que están en la misma especie. Y lo que no entiendo es por qué no se hace un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo importante, pero, pero muy rápido, con respecto a la agencia tributaria, y no se hace lo mismo con los juzgados. Pero yo creo que hay un entente de... Eh, ¿Para qué? ¿Sabes? Pues bueno, mangoneamos desde arriba en el Consejo, que tampoco queremos unos juzgados eficientes, esto es un lío... Y nadie, ...y nadie le mete mano al asunto. Y entonces lo que hay que hacer es empezar desde cero, o sea, desde, desde, la, desde la ley de procedimiento... ...que, la, que le, meter una serie de juzgados, o sea, la, la rutina que hay en los juzgados es brutal. O sea, absolutamente brutal. Es que hay, hay, hay cosas que podrían estar perfectamente tecnificadas sí, y que quitarían un montón de... No, no, solo, y no, lo digo solo, yo solo. que no es mi mundo. Chico, no, solo. Lo, lo pero, pero al final, pues... Entonces, ¿qué tienes? Pues una justicia lentísima con unos abogados que se dedican fundamentalmente al procesal, que es decir, al dilatar las cosas lo más posible, sí. la desesperación absoluta de los clientes y el famoso tengas, ple tengas pleitos no, no, no, y los ganes. No, no, no. Y, el, y al final ¿qué, pasa, ¿qué ha pasado en este país? Pues que como las grandes empresas, que son las que se juegan los cuartos, tienen una ley de arbitraje, que pues, yo sabemos que es lo que funciona, o sea, por eso va como un tiro y prácticamente pues, la audiencia de no se mete en revisar laudos, hubo un intento pero o sea, se ha, se, gracias a Dios se ha acabado pues hay dos justicias, hay una justicia para los ricos y una justicia para el resto Merci que es, que es terrible. Para Ricos es el arbitraje. el arbitraje no se profundiza más? Lo decíamos el otro día ayer también aquí con Carmen Tomás. Es muy caro. O sea, por encima de 100.000 euros es carísimo, es carísimo. Entonces es, es muy caro, porque claro, cuando te estás jugando millones como un pleito entre dos compañías grandes, pues te vas a arbitraje y se resuelve más, más o menos rápido. Y la administración ya no toca las narices, el ministerio... No bueno, lo intentaron con los laudos, Sí, los laudos. sí, los sí laudos. pero al final no... La audiencia es el se Luis. Lo que tiene razón, toda la razón eh, tiene Luis en decir que la justicia española, yo creo que diría más que significa es injusta en la medida de que se demora demasiado. Es decir, no puede ser diez que se, de, no, exactamente no puede ser que haya un juicio por una, una o sea, por un eh, asesinato, por una eh, violación, por no sé qué, y tardes cuatro, tres, cuatro, cinco o diez años, como en el caso de algunos eh, conocidos políticos que también que no viene a, que en este caso no viene el caso nunca sí. hemos dicho. Pero y, y la solución puede ser, es cierto también la que apuntaba Luis. ¿Por qué no eh, de alguna manera gratificamos correctamente ...o incentivamos correctamente a los funcionarios de justicia... ...como hizo en su momento don Cristóbal Ricardo Moreno Montero... ...con los funcionarios, con los inspectores... Eh, ...con los inspectores de Hacienda... ...que es que en, de, en, la, en la medida de que ellos iban... Eh, ...es decir, eh, les dan un plus... Eh, en función de lo que... Eh, Acabo de, de publicar el libro de Ruiz recoge. Jarabo, a ver si un día se quiere venir conmigo aquí a Periodista Digital y nos lo cuenta, <risa> que le pusieron pena a la vida. No, las conocemos, pero perdona, pero, pero en, en, en cualquier caso, que mafia, lo José, que sí yo, es pero... cierto es que ahora hay un auténtico quilombo en la justicia. Yo me gustaría que tú, que conoces tanto, y también, David, el mundo de la justicia, te quería preguntar una cosa. La convocatoria de, las, eh, de la próxima eh, huelga que ha comentado Eurico, mayo. el 16 de mayo, que son los jueces, la sostienen todas las asociaciones todas. menos dos, que son Jueces y Jueces para la Democracia y la Unión Provisional de, de, de Fiscales. Exactamente qué dimensión, o sea, qué representación tienen estas dos eh, no, eh, no son las mayoritarias, asociaciones. La APM es la mayoritaria y la Francisco la Vitoria. Son las mayoritarias. Pero ahí realmente, o sea, es verdad que, que los jueces no tienen sindicatos, ¿no? Pero se, se mueven a través de asociaciones, otra cosa que tampoco entiendo. Es decir, eh, se permiten asociaciones, no se permite sindicatos, una cosa muy extraña. Es como para el final lo mismo que que es como por pues, los como la Guardia Civil, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues. Eh, es decir, la la convocan. Yo creo que se van a unir muchos, eh, pues porque lógicamente han visto. Bueno, cada... Todas las asociaciones, claro. como bien ha dicho. Todas las sí, notas. me refiero a título individual, eh, es decir, porque veo que, que las ha dado resultado el asunto de los letrados y ellos, bueno. o sea, ellos van de cabeza. Pero, repito, no se soluciona la justicia. Lo he dicho aquí en esta casa, lo diré mil veces. ...pagando más al funcionario... ...no se soluciona... O sea, ...los problemas de la justicia no vienen... ...el funcionario de, tiene que estar bien pagado... De organización ...es total. un problema de organización... ...y de, y de, y de y, leyes... ...y, de y las leyes procesales... ...de medios y de leyes procesales... ...entonces... No es, cuestión, no es una cuestión de decir, a mí que cobre más el letrado de la Administración de Justicia, me parece fenomenal. Es decir, así de claro, es decir, pues, fenomenal, pero que, que funcione la justicia. Y no depende, decir, no, no han arreglado un problema en la justicia. A mí, cuando dice la ministra, ahora bueno, hemos llegado a un recuerdo con los letrados de la Administración de Justicia, qué maravilloso, vale, ha arreglado usted el problema que tienen los letrados con su sueldo. Pero no el problema que tiene el justiciable con la justicia. Eso la usted la no lo ha arreglado. Vosotros que sois especialistas, cuando habléis de eso, de que es, es problema de la ley y tal, ¿qué, qué quiere decir? ¿Que eso? ¿Hay leyes del siglo XIX? ¿O que hay.? Eh, sí, eh, sí, sí, que sí, hay.? Sí. Be, be... Sí, es decir dice, que hay la... muy garantistas, que todos los procedimientos requieren impulso, que, que, que son una montaña de papel. O sea, por ejemplo, echar a un tío de una, de una vivienda, ¿es un drama? Sí. Y ahora lo ha puesto más complicado sí, todavía señora, el Estado. Claro, el, cuando, cuando, es que hay cosas, por ejemplo, cobrar una factura. ¿Dónde está la discrecionalidad humana en cobrar una factura? O no? ¿Esta factura la de usted? Sí, pero no tengo dinero. vale Pero si tiene dinero, tendría que salir el embargo inmediato. La, la, la, el, pero es un problema, de, además, es de derecho comparado. ¿Tú copia lo que hay por ahí? Yo recuerdo, bueno hace mil años que ya no estén estas cosas, pero pero en Suiza embargábamos a la gente cuatro días. En cuatro días. En España. Dos años. años? Para embargar a alguien más. Bueno, bueno. Y, es, y, y luego las, desaparecer, las, las deudas vale menores, la esto que he escuchado yo siempre, no quiero dar ideas, ¿eh? pero estas deudas, pues, pues no sé dónde poner el tope. A lo mejor alguno dice, coño, pues tengo yo un problema ahí con un banco de, de 3.000 euros para abajo, pues prácticamente son incobrables, porque vale más el, el perro que el collar, ¿no? ¿Cómo sí, era aquello muchas veces eso ocurre. Pero, pero tiene razón, Luis. Es decir, es, muchas veces lo que necesitamos es agilidad en los procedimientos. Sí, sí, agilidad. Sí. Muchas veces la agilidad... ¿Usted debe dinero? Sí. Hala, para adentro. <risa> es que no hay. No hay. Claro. No hay. Es que no, yo, no, veo, yo veo a la gente y dice: No, es que voy a, voy a hacer una oposición a, un, a una hipoteca. ¿Pero has pagado o no? No. ¿Pero qué, pero qué vas a poner ahí? Cuando meten una montaña de papel, cada juez se desespera porque es además no le pagan. ¿no? Es y que un, juez, un juez en España pone 1.500 sentencias al año. ¿Cuánto, perdón? 1.500 sentencias pues al 5 año. al día? No, mucho más, ah, hombre, son 200, son, son pues, casi. Ah, bueno, es que he contado 3 por 5 kilómetros. No, 15. 70 al día. Sí, sí. Pues el no, tribunal, porque pues esto tiene tribunal, muchas ¿verdad? vacaciones, 1.500. No, hay ah, media, media de. la media la de 1, la, anuales. Tu, tu, En España sí. hay 150.000 abogados, que son los mismos abogados que hay en Inglaterra, en Reino Unido. Día, con verdad, con verdad, un 30% menos de población. población. Y la media, el drama es que la media de ingresos de un abogado, ¿sabes cuánto es? ¿Cuánto crees? 20.000 euros al año. Ah, ¿Son mil euristas? 20.000 al año. 20 .000. 20 .000, 20 .000, ¿A 20.000? ¿eh? Son, 20 mi, son, son mil euristas. O sea, el, el abogado, cuando tú dices. Cuando, cuando tú dices que, el, que el, el, el policía gana más dinero que el, que el juez. Es, es, que es que el último, el que menos dinero gana de todos los que se asoman en un juzgado es el abogado. Cuando yo he visto las togas, digo, no me puedo creer, han debido ir a saltar las amarillas. Sí, de togas, las han debido ir Es que nadie te da dinero para comprarse una toga, ¿vale? No sé qué pasta. Es acojonante. Me queda un minuto para el, Pero corte, regalaron. para el corte. Para el corte. Para el corte de publicidad y ya obviamente obviamente consumimos el minuto que nos queda rematando este asunto y ya eh, cuando volvamos de publicidad evocando ya la segunda hora de estos intocables hablaremos un poco de paro y de Doñana y de la Comunidad de Madrid pero eh, hablabais de las leyes procesales es verdad lo que me dijo una abogada que después ha devenido en conocidísima política que últimamente no sé muy bien por no saber no sé ni en qué partido está ya os he dado Eso un montón he... no no pues eh, pues ella al final pues es, de, es la única que lo ha hecho mal porque tanta indefinición en fin, creo que ya casi, casi hasta. Me falta decir el nombre solamente. Me decía hace muchos años, cuando ejercía, no exactamente de abogada, pero algo parecido, decía: Mire, Eurico, hablando de otra cosa que no viene al caso. Dice: En derecho, cuando algo lo tienes perdido, pasa la forma siempre. Pasa la forma. al procedimiento? Claro. Al procedimiento, ¿no? A, a dilatar. Tú lo, tú lo. Sí. Nosotros lo vivimos. O sea, Nosotros los, vivimos. El, penal, el penal, que es? El penal es lo más, es casi lo más, lo más científico. Eso te acaba de rey. Los grandes penalistas de este país son grandes procesalistas. Claro. Claro, dilatar, dilatar, dilatar dilatar, dilatar todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque luego viene, ¿cómo se llama la figura esta? De la, la, el, cuando el procedimiento es demasiado largo, es un atenuante. Dilaciones indebidas. Dilaciones indebidas. Entonces, claro, todo el mundo va buscando eso. O o es la prescripción. O no, ya no, no, las dilaciones yo. indebidas es que te quitan un par no, ya, ya, de... Un par ya, ya de se puede, puede llegar algo a prescribir sí, por... Sí, sí, claro, claro. Vamos, sí, el sí, ingreso sí. en prisión prescriben, pues vamos, sí, sí, puedes prescribir. Tú, vamos, los virgueros lo que te hacen, dice, te han condenado, tienes que ingresar y empiezan con recursos no sé qué, no sé cuánto, se pasa o sea, no sé o sea, qué año. ¿eh? Filibusterismo. ¿Todo? Filibusterismo, ¿todo? filibusterismo ah, procesal. ¿No? ¿O no? Totalmente. ¿no? Pero, es que, pero Luis, la tragedia es que nosotros lo engañábamos, nosotros lo practicábamos. O sea, yo me acuerdo, un cliente, yo tenía un tipo que era un fenómeno de esto ufibra, le, y le hacía, ufibra. y me no, no, y le iba muy bien luego al hacía. Ufibra. Y entonces este tío que, que lo creía yo y es un tipo, es un tipo de primera, decía, venga Luis, vamos a hacerle el árbol de recursos a este procedimiento y los volvíamos locos. Pero locos, cuando ya el pobre ya pensaba que había, ahora otra vez, ya otra vez. Y claro, pero es, es que eso es lo que no puede ser. Bien y claro, y con le, pero eso, y con el... eso Necesitas más cuando, cuando un juez americano, esas cosas que ves en las películas, dice esto no, al recurso, eso es clave, porque el juez tiene que mandar en el expediente el problema es que luego ahí pasan cosas raras. Pero el 90% de los jueces, el 99% de los jueces son gente honrada. Que lo que quiere si mandan el expediente va a ir muchísimo más rápido. Pero necesitan discreción, sobre todo en la parte procesal. Discreción. Oiga, este, oiga déjame, diga, tante, no me presente 17 testigos que van a decir lo mismo que usted es una, un alma de la caridad. Pues no, quiero decir, y además le, le, le recurro. Y ¿verdad? eso me imagino que para un tío, para el tío que quiere practicar ese, el tío que practique ese deporte, es decir, no su abogado, bueno, él, no su abogado, pues claro, litigar y dilatar un procedimiento es caro. Sí, no, claro. no pero pero pero tu cliente gana Sí, pero tu cliente gana. pero Es menos caro, Eurico, que perder. Es menos caro que perder. Ya, no, pero que, que Eurico, en este estamos... Caso, pa, pa, bueno, pues perdón, me, no me quiero poner feo a estas horas de la noche, para el dilatado, para el que le están dilatando el, el, el proceso. El proceso, porque, claro, tiene que seguir pagando su abogado, tiene que seguir pagando no, el procurador. Abogado, no cobra una vez, no, eso, eso una vez. Es que luego es el sistema de cobro de los abogados. Pero ¿cómo, los que, los que, pintores, pero ¿cómo que una...? Uy, es que perdón, somos, perdón, que somos, me acaba usted de montar arañiles, la bicha. Que yo hace muchos años... Bueno, es para un amigo, es para un amigo. Tenía yo... Que se hay muy pocos que cobran por hora. Se cobra, sí, se cobra eh, a trabajo hecho. No, ver, no, no, no, no, sí, no. A ver, me voy a explicar bien. Es, es para un amigo. ¿eh? Hace muchísimos años un procedimiento, que no voy a decir de qué naturaleza, porque no me da a mí la gana, pero, pero, vale, me, lo había ganado este buen amigo y m, había obtenido una, una... Era una reclamación de cantidad, era un tema civil, luego si queréis os lo explico, y entonces mi amigo se daba por satisfecho y el abogado, que era un tipo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy conocido de Madrid, probablemente el mejor de España en su rama le dijo no, no, no, hay que ir a la provincial. Digo, ¿para qué? Para sacarle más. Joder, y pretendía volver a cobrarme otra vez desde cero. Claro. Porque yo luego, además, a los 15 días, dije, pues bueno es decir, mi amigo, mi amigo dijo, pero bueno, mi amigo que sabía mucho menos de derecho de lo que sabe ahora, estoy hablando de hace muchísimos años. Dijo, coño, pero si es que no hace falta saber de derecho, es de sentido común, pero si es que ya está bien con la sentencia, que ya has crujido a la parte contraria, ¿para qué le vas a sacar un céntimo más? Claro, ahí el que se lo llevó crudo fue el, el famosísimo abogado. A eso me refiero cuando, cuando digo que es caro, pero normalmente esto no funciona así, ¿no? No, no, no suele funcionar así. Hombre, no. depende, hay, hay clientes depende que te requieren. Quieren dilatar, claro. ¿Qué vas a hacer? Bueno. El, el ajuste, tú, no puedes, tú no puedes prejuzgar un caso. Tú tienes que hacer lo mejor posible para tu cliente. Y si, y si lo mejor posible es volver loco al juzgado, al, al enfrente y a todo el mundo, pues lo tienes que bueno, hacer. Tiene razón don no, Luis Magán. Filibusterismo. <risa> Me apunto a la <risa> filibusterismo procesal. Nos desgraciadamente ¿Eh? nos dedicamos mucho a eso. De tomo, de tomo y lobo. Un minuto, volvemos enseguida y le metemos ya mano a las cifras de, del paro y a la EPA. Bueno.